mismo estoy orgullosa de mí mismo estoy orgullosa de mí mismo es de mí mismo estoy orgullosa sí y también de mí mismo no no, no. de de tú de tú estoy yo oh. estoy orgullosa de tú De tu estoy orgullosa. Sí. De tu estoy orgullosa. Yay! De, nos, de nuestra... De nu, nuestro... De nuestro estoy orgullosa. God damn it, I'm doing it.